Carlos del canal de ser Spanish y hoy les traigo tres métodos para que puedan restablecer su iPhone sin la necesidad de iTunes. Lo primero es conectar el iPhone, el dispositivo a la computadora mediante el cable USB y ya luego de que lo conectemos podemos pasar al primer método. El primer método es restaurar el iPhone con Reiboot. Cuando el programa de Tinochet reboot detecte el dispositivo conectado, le damos donde dice restablecer dispositivo o restaurar dispositivo. Y aquí le damos donde dice restablecimiento de fábrica. Vamos a darle clic al botón azul. Aquí vamos a descargar el sistema operativo para poder, en este caso, realizar la restauración. Y ya luego el programa se va a encargar de restaurar el dispositivo de fábrica si es cierto vamos a perder la información porque es un restablecimiento de fábrica pero si de casualidad tenemos alguna copia de seguridad que previamente habíamos hecho anteriormente pues ya luego posteriormente vamos a poder restaurar esa copia de seguridad en caso tal de querer pues, recuperar la información una vez de que el proceso de restauración de restablecimiento finalice ya que el programa nos los va a indicar el dispositivo se va a reiniciar y vamos a tener acceso nuevamente al iPhone ya sería cuestión de configurar absolutamente todo región idioma red wifi un código de seguridad pues si queremos o no restaurar la copia de seguridad, lo deciden ustedes y también vamos a poder en este caso configurar otros datos como es la cuenta de Apple nuestro Apple ID, nuestra contraseña, etcétera etcétera pero ya vamos a tener acceso al iPhone el segundo método que podemos utilizar es mediante la reparación avanzada de Rayboot, conectamos el dispositivo a Rayboot, le damos clic en empezar y vamos a seleccionar la reparación avanzada de igual manera aquí el programa de TinoC Reiboot se va a encargar de descargar el sistema operativo en caso de no tenerlo y de la misma forma que el caso anterior vamos a perder toda la información con este proceso, pero de igual forma pues con una copia de seguridad vamos a poder restaurar y recuperar la información nuevamente. Entonces ténganlo en cuenta porque tenemos dos opciones que podemos utilizar con REBO, ya sea la reparación avanzada o mediante el restablecimiento de fábrica. De igual forma una vez que el programa finalice con este proceso, finalice con la restauración, entonces ya sería cuestión de configurar el dispositivo. Después de que se reinicie y cargue el logo de la manzana de Apple, cuando tengamos acceso configuramos todo, región, red wifi, idioma, pues el código de seguridad si lo deseamos, un Apple ID si lo deseamos, podemos restaurar una copia de seguridad si la tenemos en caso tal de pues, querer restaurar y recuperar esa información pero ya vamos a tener acceso a nuestro iPhone, súper fácil y súper sencillo, y ya el tercer método que podemos utilizar es mediante el restablecimiento manual, en Rayboot si le damos a la opción que dice restablecer dispositivo y le damos en restablecimiento general aquí tiene ese Rayboot nos explica los pasos que tenemos que seguir en el iPhone, en la configuración en el apartado de general le damos a la opción que dice transferir y restablecimiento aquí luego le damos a la opción que dice restablecer y ya luego sería cuestión de seleccionar pues los elementos que deseamos restablecer, porque acá en este método podemos seleccionar algo en específico como por ejemplo la localización y la privacidad y de esta manera no perdemos la información sino que seleccionamos ese elemento, pero eso ya va a depender de la necesidad de cada quien porque podemos también mediante esta manera restablecer el dispositivo de fábrica y perder toda la información de hecho si seleccionamos la opción que dice borrar contenido y ajuste nos va a eliminar toda la información al desactivar buscar mi iphone va a iniciar el proceso de restablecimiento de fábrica y bueno ya sería cuestión de esperar a que el proceso finalice y cuando tengamos acceso al iphone configurar todo nuevamente idioma red wifi código de seguridad un apple id si así lo deseamos y eh, bueno absolutamente todo entonces pues nada espero que les haya gustado no olviden apoyarnos con un like, un me gusta, de igual manera toda la información va a estar en la descripción del video soy Carlos Vallejo del canal de Tienes El Spanish muchas gracias y hasta pronto